Miren mis guantes nuevos. ¡Ay, pero te quedan fabulosos! Miren, traje todas las películas de Crepúsculo. Y traje helado. Sonic. Bueno, ha estado muy bien esta noche. Pero es hora de dormir. ¿Qué hace Silver? Estoy terminando de ver La Rosa de Guadalupe. Bueno, termínala. pero luego no quiero que nos despiertes con tus pesadillas. ¡No voy a hacer eso!